Hola, semidioses y gigantes, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí continuando con God of War Ragnarok. Hoy un poquito más activo, ya que ayer fue un día duro para mí. Eh, estuve. Bueno, eh, no había dormido, en fin, se acumuló muchas cosas. La espera que tuve también con el God of War, el cansancio acumulado, problemas de ordenador, me cago en Panini con todo. En fin, tenemos aquí lo que vendría haciendo a Kratos con ese pedazo de, de pechera. Pero lo que nos interesa ahora mismo es esto justamente, ¿Dónde estamos? Estamos en el reino de los enanos y estamos ya en una especie de mina o algo así, o cantera o lo que sea, bastante eh, bastante enorme, bastante grande, bastante espectacular, hemos llegado gracias a los carriles esos que veis de vías, de vías, de vías y tal, eh, así que bastante guay, ¿qué pasa, Atreus? ¿Cómo te va la vida? Atreus que nos ha engañado, ¿eh? El, el, el asquerosillo Vale, teníamos cosas que mirar y demás ¿No? Pues venga, vamos a investigar Un poquito, por aquí estaba ya todo más o menos Visto eh, Vamos a ir por aquí entonces Y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Vámonos, vámonos Vámonos, a ver, cuidado, también se cuidado. ¿Cómo que cuidado? No, hombre, no, las criaturas Son un poco molestas, la verdad, ¿eh? Son un poquillo, molestan las criaturillas esas. Vale, ¿esto qué es? Bueno, no me interesa aquí nada. Mucha vida me dan por aquí de momento. Creo que veo un pasadizo. Vale, todo sí, lo he visto yo también. Ahí veo yo cosillas interesantes. Vale, también es verdad que el, el otro día, pues. Eh, eran las tantas de la mañana. Y claro, tampoco podía hablar muy fuerte y, y todo eso. Aunque el volumen, por cierto, por otra parte, el volumen creo que debería aumentarlo o algo así, ¿no? Volumen de música, vale, todo esto me gusta como está, pero el volumen general, amplificador Lo voy a dejar tal cual, ¿esto qué? Eh, ajusta el equilibrio Ah, no, esto está bien, vale eh, Amplificación de voces No, pero prefiero dejarlo como está, ¿no? Para no afectar demasiado a la música y todo el rollo, yo que sé. A lo mejor mmm, está sonando una música y cuando habla alguien, pues, de repente baja un poco la intensidad de esa, de esa banda sonora, ¿no? No me interesa. Eh, Te chico, imagino que estará bien hecho. De hablar en el vagón? Es solo una palabra. Ah. Peores, le he escuchado a la palabra no importa. Perdiste el control. Estábamos Exacto. cayendo por el aire, pensé que íbamos a morir ¿De verdad querías que esa fuese tu última palabra? No En momentos de crisis, el pánico es inútil Aprovechalo, úsalo a tu favor Bueno, usar a favor el pánico, entendido, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué dijo? Eh, dijo, es verdad que Kratos no dice palabrotas, ¿no? Igualito que Brock, bro, también el nano. A ver, yo también soy muy, muy soez, ¿eh? O sea, con las palabras y demás. La verdad, es algo que debería cambiar en parte. Pero bueno, son. Como dice Atreus, digo lo mismo, ¿no? Son palabras. Y además, eh, son palabras que en mi caso, al menos, descargo ira. Entonces, no todo el mundo es como Kratos, ¿no? Que le da L3, R3 y se pone rojo, ¿no? Y, y, y fuertote. Muy bien, pues muy bonitos los escenarios, ¿eh? Increíble. Venga, seguimos por aquí. Vamos a ver esto que es. Niño, atrás. Mira, hay huellas. Seguro que conducen a la mina. Vale. Pero hay que pasar por ahí. ¿Estas huellas te refieres a esto o otras huellas? Aquí se puede saltar, no. Pero ahí hay algo. Que lo vi antes. A ver. No puedo yo hacer nada por ahí porque no llego, ¿no? Vale, esta habrá que darle la vuelta o algo... La verdad que el tema de los puzzles me está gustando también bastante... El set de movimiento de los enemigos también me mola... Eh, vale, bueno, vamos por la puerta, ¿no? Parece que se puede abrir o no... Pues no, no se puede abrir... Ni a golpes... Ojo... Ha dejado ahí un poquito de llamas, ¿eh? Eso está guay... Vale, entonces... ¿Por dónde vamos? Ya me estoy yo empalando... El objetivo sería este... ¿Puedo parar la cosa esta...? Imagino que el agua... No, imagino que nada, ¿no? El agua viene de dónde? De ahí arriba. ¿Y qué? Podríamos destruirlo, congela el canal de madera. Ah, vale, pero puedo congelar... Ah, coño, que puedo congelarlo, claro. Yo estaba intentando ir a... Por la cara, ¿sabes? Ya está. Mira que chulo. Podemos cruzar. Por la cara, pues menos mal que me lo ha dicho O sea, todo lo que tenga este color de madera Significa que el hacha va a atravesar Pero es que mira, yo hago esto así Y ahí no atraviesa Ahí no congela el agua, ¿veis? Pero a ver, también es verdad que Visualmente se indica, ¿no? Esto tiene como una especie de protección De malla y tal, lo cual pues mira Qué guay, ¿eh? Qué bien funciona, sí señor Vale, pues vámonos ¡Ojo! ¿Esto qué es? ¿Qué es? Bueno, pues nada. Trasero a la izquierda del cofre. ¿Y si lo enciendes? Seguro que Cerca y más. Vamos a buscarlos. Sí, vamos a buscarlo. De hecho, había uno con el tema del agua. Sé que había uno y había que. Eh... Hmm. Había que eso, que congelar el agua, pero ahora mismo ah, puedo, puedo bajar por aquí, vale, creo que está aquí, exacto, ahí es, vale, importante no sacar ahora el hacha, muy importante, de hecho esto, claro, esto me va a servir para moverme al otro, ¿no?, y me imagino que el otro estará en el otro sitio, vale, bueno, de momento vamos por aquí tan tranquilamente. Cuero sin curtir, más plata La plata, como digo, siempre eh, como que Poca plata, ¿no? Vale, eso se va a... Se va a quitar el fuego Se va a apagar, pero bueno Un buen saltaco y por aquí Se puede seguir yendo Pero claro, yo creo que aquí ya nos vamos Demasiado lejos, así que Vamos a hacer lo siguiente Que es pillar el hacha Saltar por aquí. Míralo donde está. Encenderlo. Y por aquí no hay ningún objeto ni nada. Por ahí hay algo. Vale. ¿Algo más? No. Pues venga. Vamos a leer esto, Kratos. A leer. Se saca Mimi para que también lo lea. ¿Aparece entre grandes comillas? Dispuesta. A ver qué pone. Nueva runa leída. Cooperativa minera de Asgard Svartanheim. Vale, yo no fui quien acuñó este nombre en particular, pero hay que respetar el lenguaje puro y sin emociones que pone una capa de pintura a décadas de matanzas y opresión sistémicas Cooperativa, mm. vale, lo que pasa que aquí, claro, tendría que estar, entre comillas, lo de cooperativa solo, ¿no? Pero bueno, eh, vámonos. A ver, el pajarraco este también me lo tendría yo que cargar Pero es que el pajarraco son más complicados, tío Para mí es un coñazo ¿Dónde está el pajarraco? Si se supone que daba vueltas por aquí Ah, míralo, ahí está Vale, creo que a lo mejor desde arriba A lo mejor desde arriba puedo darle Mejor, ¿no? Míralo, ahí está Ojo Ojo piojo no, no está fácil, ¿eh? El colega. Hijo de su prima. Casi, ¿eh? Vamos a tirarlo un poquito más arriba y cuando venga... ¡Sas! En toda la boca, ¿no? Venga. ¡Muerte! Me he pasado, ¿no? De fuerza. Ha ido muchísimo más fuerte o soy yo. Sí, sí, sí, sí. Ha ido muchísimo más fuerte. Vale, vamos a probar con el flojito que lo tengo un poquito más tal. na na na Malísimo. Malísimo Esta se me complica, ¿eh? Joder, se me... Ha... Es que no puedo apuntar, colega Esto no lo han... Bueno, no es que no lo hayan pensado bien Sí que lo han pensado Es que el joystick derecho No lo puedo mover si estoy apretando con... Que va, que va Malísimo, estaría guay, ¿eh? Que a le pudiera disparar y tal Pero bueno Vamos a tirarlo así... A ver si acierto... ¡Vamos! ¡Vamos! Creía que le había dado demasiado pronto... ¿Sabes? O sea que lo había tirado demasiado pronto... Gente... Pero bien... Bien... Bien... Bien... Vale... Venga pues... Todos los braceros... Abiertos... Pillamos esto... Y vámonos que nos vamos... ¡Manzanita! Ya tenemos tres... Pues nada, tenemos más vida eh, otro cuervo por ahí Ah, no, es Que no quiero cuervos De Odín, o de Thor, o de quien sea Pero que no quiero ¿Aquí arriba? Si te ayudo ¿Dónde estás, Atreus? Vale, refieres ahí arriba, ¿no? Vale, ¿y eso qué será? Hmm, ey, espérate tenemos algo más por aquí, ¿no? ¿No? Vale. Eh, me sigue mareando un poco la cámara al girar, ¿sabes? No sé por qué, pero bueno. Por aquí será, ¿no? Vamos a pillar esto primero. En Atreus. Genial. Voy a cruzar para echar un vistazo. ¿Cómo molaría controlar a Atreus, tío? Vale, a ver. Esto cómo va. ¡Padre! Veo ahí aquí una cosa. Hay una puerta que lleva a la entrada de la mina. Puedes subir aquí. Necesito ayuda para levantarla. Sí. Conviértete en oso, compañero, y ¿sabes? Vale, eh, no sé muy bien cómo va esto, porque esto está... Casi. prueba otra vez. No está en movimiento eso, o sea que no sé qué sentido va a tener, ¿no? Venga, eso lo puedes saltar. No tienes las rodillas tan mal. Patreus. Está de coña el colega, ¿eh? Uf. Espero que, está que pueda de... saltarlo. Por abajo no se puede ir, ¿no? No, no, no. Vale, digo, me parece que se puede, pero no. Aquí sí que puedo saltar a tres, ¿eh? No me toques. Me cómo ocurrirían estas cosas a los enanos. Ya. Quizá afuera por pura comodidad. ¿Para qué hacer el trabajo cuando puedes dejar que lo haga el agua? Claro. ¡Qué guapada, tío! Nada, las mecánicas. Y eh, yo, eh, todo el trabajo que tiene esto. ¿Y luego para qué? Para que te lo pases en Ojalá un minuto, quistea. ¿sabes? Atreus, buscamos información. Lo sé. No actúes como si intentara comenzar una guerra. Pero no has dicho sí. lo contrario. Hermanos, ¿qué os parece si lo dejamos estar? Y de aquí no puedo ir para arriba. A no ser. Vale, hay algo más abajo, a lo mejor este es el camino... Es el camino principal. No he visto nada abajo, es que en verdad este es el camino principal, digo, yo este es el mejor secundario. Y yo por el otro. Venga. Ahí te quedas, Atreus. ¡Ah, toma, que sufran tus rodillas, crack. Venga, va. Pesa más de lo que pensaba. Mm. Ojo fuerte. Eh. Sigamos avanzando fuerte fuerte vale pues una puerta que sea sabes que se ha cerrado detrás nuestra guay a ver el avance es por ahí Atreus ahí tenemos sí, la sí. entrada a la mina de Durling totalmente la mina de Durling Durling ya sabéis que nos dio eso un mapa para llegar hasta aquí porque necesitamos ayuda para encontrar a Tyr. y él pues muy discretamente nos la ha ofrecido. Vale, es del otro, si a darle desde otro ángulo? Claro, lógicamente eh, Vale, ¿cómo rompo yo eso, tío? Porque me interesa romper eso Me interesa romper eso Ya he saltado, no quería saltar, pero bueno El agua va a ir por aquí, hasta allí Para algo eh, Vale, pero es que Obligatorio esto entonces, ¿no? A ver, ¿se viene voz o algo? Enfrentamientos... ¡Bueno, Mimir! Digo, Mimir... Sindri. Tengo otra cosa para vosotros. ¡Sindri! ¿Qué pasa? Ya que ahora mismo no dispones de una fuente de luz y te resulta... Me hace daño, ¿eh? ...que horrores acechan entre las sombras, esto te vendrá bien. Me hace daño, vale, si no... Ahora voz. vuelve a tus exploraciones, vete. Gracias, Sindri. Eh, espera, ¿a qué te refieres con... horrores? A ver si me informa un poquito de qué le ha pasado ¿eh? a. ¡Ah! Joder, que susto, coño. Qué guapo. ¿Habéis visto el ataque ese? Mira mira, mira, mira, mira, mira, eh. Voy, loco. ¿A qué pared? Flanco izquierdo. Vale, fallado. ¿Qué me ha suelto aquí el colega? ¿Qué asco? ¿Qué es esto? Restos de bestia, qué guapo, tío. Muy bien, muy bien, muy bien. Me mola. Vale, tenemos recursos por aquí. Musiquita, ¿eh? Que se viene. Vale. Esto de verdad no lo entiendo. ¿Qué se supone? ¿Que es para hacer daño a los enemigos? ¿O algo? De verdad que no lo entiendo. Tum, tum, tum, tum, tum. Ah, para eso será Nah, guapísimo No sé por qué no ¿Qué tiene esto en modo El modo foto Vale, vamos a pillar esto de momento Vamos a mover esto también Que hay que moverlo Perfecto. ¿Has visto? Esa enorme grúa se mueve en esta dirección. Ah, ya la veo. Ojo, ¿eh? Y podremos pasar por ahí. Imagino. Ahí hay cositas. Bueno, bueno, bueno, enorme grúa, tú. Enormísima. ¡Ojo! Pero espérate, espérate, locura máxima, ¿no? Claro, hemos llegado. O sea, tendríamos que subir ahí, ¿no? Para que nos planten la otra parte. Entiendo que eso será principal. No, ¿no? Lo principal es por aquí. Bueno, pues vamos a hacer lo secundario. Como siempre. Que además hay un cofrecito guapo. Y yo tengo ganas... Bueno, aquí no se puede hacer nada. Eh, a lo mejor es a la vuelta, ¿no? A lo mejor es a la vuelta. Uy, es que salta sin querer. ¿Lo veis? Esto vuelve, pero claro, no gira al completo, ¿no? O sea, entiendo que no, entiendo que se queda ahí. Ah, no, no, no, no, se va a tomar por cool. Ah, vale, porque es otro gancho, creía que era ese gancho. Vale, ¿y cómo llegamos a esa zona, amigos? Esto se puede, no, no se puede... Eso. Pero valentísimo eso también te digo, eh. Y ahora se mueve otra vez. No tengo apenas sensibilidad, tío, con Con la mierda esta. Vale, a ver, ¿puedo subirme? Sí, puedo subirme. Pues... Quédate venga. Ahí. Sí, padre. ¿Cómo que quédate ahí? Mira qué vistas. Nos vemos al otro lado. ¿Cómo? ¿Y tú cómo vas a llegar, crack? ¿Cómo va a llegar a Treus? Míralo. Mime, ah, por la ¿qué cuerda. Qué ahí de que te esté en esta mina. <ríe> Altas, ¿no? Bueno, Turlin estará tan oxidado como esta grúa, pero no creo que nos haya engañado. Mm. Graton no quiere por supuesto que atreus chico es confiado está deseando demostrar su valía plenobla el juicio Bueno sé que confías más en él de lo que dices hermano qué guapo Ay. pero sí hay que tener cuidadito con atreus vale atreus loki el rey de las mentiras más hay que tener mucho cuidado pergeñados por cabacir porque ya lo dije en su día también, una, uno de los temas podría ser que directamente Thor u Odin ahora viendo el desarrollo del juego, pues sería más probable en todo caso Odin pero aún así no sé si se hará, que, que adoptase al chico, ¿no? O que lo raptase y tal, y que se lo que lo volviera de su parte, ¿no? Eh, ya vimos que Atreus se enfrentó a Kratos contra cuando este quería luchar contra Baldur, ¿sabéis? Eh, en fin, <coughs> una historia de hermandad por Basir. Uno es peludo, el otro es de metal. Amigos para siempre hasta el final. Unidos por un mismo cometido, son héroes aunque cueste admitirlo. El destino los ha juntado a, las malas, a malas, pero los ha separado el destino. Antiguos enemigos ponen trabas, nuevos aliados ayudan. Feten. Rescatan muchos mundos sin parar, con buenos amigos a sus espaldas, dos autómatas que están regular y los dos últimos, fatal. ¿Cómo? El manuscrito acaba aquí, la parte interior de la página está chamuscada. Eh, rescatan muchos mundos sin parar. Mm. Esto no sé si se referirá a nosotros, no creo, ¿no? Porque uno peludo, otro de metal, uno peludo, un atrevo, re... o sea, se, ¿sabe? se convierte en oso, Kratos tiene bastante pelo también, de todas formas Metal, el otro es de metal, eh... Kratos es mucho más frío, ¿no? El metal es frío, ¿no? Eh, no sé, yo lo, sé, lo asociaría así, ¿no? El destino lo ha juntado a malas, a malas, porque la mujer murió, ¿no? Antiguos enemigos ponen trabas, nuevos aliados ayudan, nuevos aliados podría ser, bueno, antiguos enemigos podrían ser Freya, ¿no? Y ahora Odín y demás, y nuevos aliados ayudan, eh, los nuevos aliados entiendo que se referirá a Tyr, a, a Freyr, a lo mejor, a Sutur, a, a águila ese de Helheim... Rescatar mundos es eso de, ¿no? De estamos ahora mismo rescatando a los enanos en parte. Hmm, bastante curioso todo esto, ¿eh? Como veis, me bueno me detengo bastante a, a verlo. Así que, bueno, espero que os haya molado también. ¡Pomos de la chispa eterna! A ver esto, más 6, más 3. Mira, me están dando pomos, justamente, de o mangos. Eh, bueno, pomos y mangos, es lo mismo. Eh, justo de lo, de lo que necesito, o sea, porque yo mejoré del de hacha, ¿sabes? Y de, y de aquí no mejoré ninguno, con lo cual me viene fenomenal, ¿no? Porque imagínate que hubiese mejorado yo este y ahora me dan este otro, y es como en plan, me da todo el coraje, ¿sabes? <risa> pero, pero bueno, vale, tenemos más vida aquí, que no entiendo muy bien por qué la vida aquí, porque no hay ningún enemigo ni nada. Y ahora pues vendremos por aquí. Vale, muy interesante el tema de la. De la conversación con Mimir. Muy, muy interesante. ¿Ves algo? Sigamos avanzando. Sigamos, sí. Claro, Kratos está preocupado y le ha preguntado a Mimir que cuántas posibilidades hay de que al final el, el bueno de Tyr esté aquí. Kratos no quiere encontrarlo, porque si lo encuentra significa que seguramente vayan a guerra, etcétera, etcétera Si no lo encuentran, pues ellos estarán tranquilos en su casa Hemos llegado, Odín creo. Estamos en la mina. Vale, esto también es para usarlo, pero todavía no tengo el conocimiento Se Qué supone interesante. Por desgracia ahora no disponemos del equipo adecuado ¿Qué mierda es? Eh? ¡Oh! Ojo, sabes lo que me suena a esto, porque en el otro era igual. Al mural este que que Atreus consiguió que nos contaran una historia y tal, pues mira, aquí tenemos otro. La pregunta es, ¿me acordaré luego? Ja, yo creo que no. ¡No! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Qué mala suerte ser una ratilla de esas, no! Pues y que al volver que la el hacha la mata. Está bloqueada, pero ha de haber otra forma de acceder. Claro que sí, Atreus, siempre hay alguna... Tal forma vez por de por esta cueva bueno, Por aquí, claro O sea, se lo pregunta mirando la cueva Bueno, Kratos, no sé por dónde se puede ir Seguramente hay alguna otra zona que Tío, ponte aquí, ¿no? Atreus, mirando a esto, ¿no? No sé, tan obvio Por aquí Todo exagerado bien. Tiene salida Venga, a ver a dónde... Quería que, que le iba a decir, bien, Kratos Menos mal que las he encontrado Si no, nos quedamos aquí Esos tíos, otra ok, vez... ¿eh? ¡Detrás de ti, hermano! Atreus, te están. reventando, amigo. ¿Pero de dónde no. salen tantos? Sí, por el olor diría que vamos hacia la mina. Un poquito de agua, gente. Eh, el agua. No ojo, ¿eh? Despacio, Atreus. Ten cuidado. Atreus como que sí, vale, pero no se escucha el agua, ¿eh? ¿Esto es un bug o no lo han hecho bien? Y además Kratos no... Eh, ¿Veis que Kratos no... No tiene contacto real físico con las... Con el agua? Ese detalle hubiese molado. Creo que he encontrado eh, el lugar de donde salen esos engendros. Que no te cerca. Te arrollaré enseguida. Eh, Bueno, vamos a matar al colega ese primero, ¿no? ¡Ay, qué asco, cojones! Vale, no, no podemos estunearlo, ¿eh? Vale. Eh, ¿Me acaba de reventar o soy yo? a la izquierda! Vale, de momento Lo estamos reventando Ojo, ¿eh? Ese ataque ha estado bastante guapo ¡No! Y se me va Vamos a enfadarnos un poco Joder, qué puto dolor, sabes. Está muerta. Ahora hay que ocuparse del resto de esas cosas. Uf. Uh, ya no quedan más. Muy bien. El olor que dejan esas cosas es asqueroso. Pequeños inconvenientes de perturbar su hogar. En marcha. Pues sí, pequeños inconvenientes. Vale, hay que ir por ahí. Vamos a primero pillar todas las cosillas Que haya no por aquí, por nada, esta poli, zona ¿Con el bote? ¿Qué bote? ¿Qué dice Atreus? Está loco Vale, eh, por aquí volveremos, entiendo Y esto no es nada, vale ¿Algo más? Pero que estoy buscando cositas, Atreus, colega estaba la cosa esa, pero claro, eso no es para romperlo, ¿no? Y un poquito más de ira, que no la necesitamos, así que tampoco es plan. Vale, pues venga, vamos para abajo. Si es que tampoco... Ah, el bote, este bote te refieres, claro. digo qué bote, Atreus, estás está loco si hemos venido andando. Lo siento. Ya sé que dijiste que no, pero no puedo dejar de darle vueltas. Siempre luchamos contra cosas malas. ¿Por qué no dejamos que Tyr nos ayude? No lo conocemos Ya vimos sus santuarios Es un líder Se enfrentó a Odin cuando nadie más se atrevía Si lo hizo una vez, ¿por qué no repetirlo? Las escenas del pasado no cuentan toda la historia Ojo Ojo Hay una puerta Busquemos a uh -huh. Tyr ahí en cuanto bajemos Tiene que estar cerca Está pesadito, ¿eh? El chavalote, pero bueno en cuanto bajemos, pero no puedo bajar aquí. Tengo aquí la sensación de que estás enfadado conmigo o algo. <ríe> no. Critiques Estoy preocupado. Cualquier cosa que hago desde que salimos de Si crees que no puedo guiaros, dilo de una vez. No son tus capacidades las que están en entredicho. Vale, ¿qué quieres decir con eso? Sopesa tus intenciones. Hola. Región descubierta, este el corazón de, de la Lord, manzana. Tardarían siglos en construirlo. Joder, colega. Área descubierta... Uh, no divierte. Vamos a tener que echarle un vistazo. Las instrucciones de Durling no dicen cuál. No, aquí estamos solos. ¿A buscar todas? Antes me preguntabas por mis intenciones. Pretendo ayudar al dios de la guerra a detener a Odin. Y eso implica liberarlo de la prisión en la que se encuentre Preparaos, amigos ¿Sindri? Oh. Y tened mucho cuidado con esa cosa Vamos paso a paso Hay clavos oxidados por todas partes ¿Has visto algún rastro de tir? ¿Te crees que ando deambulando por estas alcantarillas? No, eso mejor os lo dejo a vosotros No sé, aquí el agua parece bastante limpia Sí, lo parece mm mi pregunta, la gran pregunta y duda que tengo y además creo que no se puede contestar o a lo mejor sí es las voces tanto de Brock como de Sindri es que no me gustan o sea, a ver, no están mal pero en comparación a las anteriores son para mí peores, ¿vale? para mí esto es cuestión de gusto, entiendo, ¿no? pero la pregunta es, ¿me ¿habrían destacado tanto estas voces si yo las hubiese escuchado en el, al principio? porque yo qué sé, yo escucho al niño por ejemplo eh, en, en el latino y me echa para atrás, ¿no? Pero lo escucho en inglés y está mejor o lo escucho en latino eh, yo que sé, escucho a, a mini y está bien, ¿sabes? Pero es que el no niño incluso no está bien en latino. No sé, en fin, da igual. Por aquí estaré. Me rayo. Espadas del caos se pueden mejorar y no he dicho que esté bien el niño en plan eh, para ganarme <risa> favoritismo por público latinoamericano, o sea, me, me, eso me la suda, ya sabéis, pero no sé, tío, es raro, porque esto lo podemos mejorar, es verdad, vamos a mejorarlo, ¿Sabes vamos, que el desinfecta, así que son muy higiénicas. bien, más no tenemos, tenemos más mangos que se pueden fabricar y tal, y mejorar. 12, 6, 9, 8. Ojo, en ¿eh? Este tenemos bastante cuero sin curtir. Este no está nada mal. Creo que lo voy a mejorar, gente. Lo vamos a mejorar porque tiene buena pinta. Eh, también es verdad que esto tampoco me da nada, ¿no? Aumenta el daño que inflige eh, el estado de quemadura. Bueno, tampoco es que sea la... La divina papaya, ¿no? Pero bueno. leviatán que tenemos. Tenemos otro pomo para fabricar. Tampoco es muy bueno. Y este tampoco te mejora mucho. Solo te mejora la fuerza. Con lo cual vamos a esperar a obtener uno mejor, ¿no? No creo que sea tan interesante. Y tengo 17 de cuero que a lo mejor la, lo necesito, pues, lo que sepa para seguir mejorando las espadas. O sea, el pomo me refiero. Madera petrificada, ¿ah? bueno. Vale. Vale. Luego, escudos. Tenemos todos estos que se pueden mejorar también. Depósitos de escoria. Escudo adecuado para rechazos de alto riesgo y recompensa. Entiendo que cuando yo mejore este escudo. ¿Este cuál es? Escudo de... ¿eh? Vale, ¿y esto qué hace? Eh, vale. Obtener una carga de ira al rechazar, y este escudo adecuado para rechazos de alto hierro, pero este no me pone nada Y el que tengo equipado, ¿cuál es? Tengo equipado los dos, ¿no? Equipado, equipado me pone, y luego tengo este escudo adecuado para absorber ataque de golpe, vale eh, O sea, yo quiero este, ¿no? Pero es que este mejora todavía más. A ver, hay. ¡Ah, vale! Cojones, ya me entero. Vale, esto es lo que tiene en el centro el escudito. Que se me ha ido la olla por completo. Vale, bien, bien, bien. Vale, robusto y seguro. Y esto entonces lo que hace. Vale, pues me gustaría mejorar esto en parte. Pero claro, esto mejor, ¿no? Vamos a mejorar esto. ¡Pum! Eso les va a doler. Escudo forjado para un guerrero con. Eh, centrado con las intenciones del adversario Y un acto para apocados ¿vale? eh, Luego, siguiente Ojo El siguiente level es bastante defensa Y también buena reutilización Tengo 8 de escoria Y luego aquí sería 6 La pregunta es, si yo esto lo mejoro Luego, ¿Qué me da? Es que no lo sé, tío. O sea, yo pierdo vida con lo del tema del escudo. Bueno, voy a mejorar esto. Que no falle ni una. Vale, pues se mantiene exactamente igual. Es una, es una cagada lo que he hecho. Tendría que mejorar este. Para la próxima. Porque esto realmente que te da es que pff, te da lo mismo. Además, dependiendo del ron este... Me interesará uno más u otro, así que mira, realmente es una cagada. ¿Quieres algo eh, particular? Hallazgos, venga, vamos a vender un poquito de hallazgos. Pobres almas. Luchar contra los Aesir es un trabajo ingrato. ¿cómo Muy bien. Equipo, también puedo vender un poquito. Los mangos, estos eh, no me interesan, ¿no? Estos son mangos Para eh, las espadas, entiendo, ¿no? Cubierta de sangre. Gracias. De nada, campeón vale y recursos esto sí que no lo quiero vender así que ya está como siempre sí pues venga otra vez vale armadura objetos especiales y ya está no armas no tengo nada que comprar aquí tampoco realmente voy a quitar esto y eh, en cuanto a armadura armadura de pecho que por curiosidad pero tampoco hay nada más del otro mundo no tenemos el hierro forjado este que me mejora todo la fuerza y demás pero creo que de momento estamos bien. Yo creo que deberíamos ahorrar ese hierro forjado, ¿no? ¿Y aquí nos hemos perdido algo? ¿No? Vale. Pues vámonos, Atreus. Compañero. Por cierto, debería haber puesto... Mira, hay una puerta al otro lado del agujero. Tyr podría estar ahí. ¡Qué alfa! Tranquilo que vamos a ir viendo eh, todos los, eh, ¿Quién todas las no puertas. Tenía ojo para el detalle. A ver, a ver, parece la cámara, vista de la cámara, pues no sé qué decirte, no todo tiene eh, una historia emocionante detrás, a veces la gente pone nombres a las cosas por lo que son, vale. La corriente está obstruida. Vale, tenemos que congelar algo. No creo, ¿no? A ver, no creo. Vale, vale, agüita, agüita. Esto sí que lo podemos congelar. O descongelar ahora mismo, que es lo que nos interesa. Parece que has logrado que circule el agua, hermano. ¿Y ahora? Ahora congelamos justo aquí. No. Para que caiga el agua en esta parte. Qué chulo. Ha funcionado. Vamos a la puerta, venga. Pues claro, secretos, cojones. Qué rápido viene el niño, que quería ver cómo, ¿sabes? Cómo, ¿Cómo se movía él también? Vale, pues venga, vámonos. ¿Tir? Pues está claro que Tir no se encuentra aquí ahora mismo. Tiene, tiene que estar por aquí. Esta mina sí. es enorme. A ver, a ver ¿Qué si, si está aquí. Tir. Eh, es como si conociera sus planes no sé qué quiere hacer por eso tenemos <coughs> hermanos en pleno finbul winter y con el Ragnarok a la vuelta de la esquina Odín estará desesperado sean cuales sean sus planes está claro que solo le benefician a él exacto le ha comido la cabeza el Odín a Atreus, le ha dicho oye no quiero que vayas ya por Odín porque algo así sabes Psicología inversa, yo que sé. Psicología inversa o lo típico de no, no, además tú no lo podrías encontrar de todas formas. O algo por el estilo, yo que sé. Vale, por aquí tenemos algo, Al lado, sí, ¿esto hay qué? Otra es? Puerta. No es posible que sea vale. esa. Bueno, pues vamos para allá. ¡Ay! Buenos días. Es que el, ¡Buenos días! ¡Atrás, Treus! Pues carga de salud. Es que lo de la carga de salud está bastante bien, ¿eh? Vale, por ahí y por aquí se puede ir también o qué. A ver qué nos indican. Cooperación. Hemos construido este reino con nuestras manos de enanos. Lo hemos reforzado con nuestros músculos de enanos. Hemos innovado con nuestras mentes de enanos. Pero ya no tenemos que, eh, por qué seguir solo. Por fin hemos hallado a los Aesir de Asgard, Que nos igualan en fuerza e ingenio. Ahora los herreros enanos trabajarán mano a mano con soldados ingenieros Aesir. Ahora, los Aesir compartirán la carga de sus hermanos enanos. Que será más ligera... Que será... Que será más ligera para todos. Fueron los enanos quienes hicieron Heim tal y como es. Pero junto a los Aesir, podremos hacer que sea un lugar mejor. ¿Este quién es? ¿El tonto que escribió este? No lo sé. Caminos inseguros. Atención viajero. Aunque este camino lleva a Neon También puedes conducir. Vale, sí. Esto es Durling. Vale. Eh, recordad que Niobelir es el. Es este mundo, es el reino de los enanos. Lo que pasa es que le pusieron el otro nombre. Porque. Porque sí. Y los. Los, los Aesir como que no distinguen, ¿no? Entre. Entre elfos y enanos. Hay que estar, ¿sabes? Empanado para no distinguir nada, ¿sabes? Para que no te importe. No es por desanimar, pero estamos en una mina. Pues desanimas, Desanima. Vale, creo que hemos venido de aquí. ¿Aquí hay más puertas o qué? No, no. De momento por aquí. De momento uh, no hay pérdida, visto ¿no? Eso? ¿El qué? Tío, esto está muy corrado. Vale, esto no se puede destruir, aunque. Buscando el pixel, ¿sabes? Pero no. Pero no, vale. Continuamos entonces. A ver. Detrás de la grúa a la izquierda hay una puerta rota. Quizá intentó escapar. Deberíamos mirar. Bueno, de momento Intergente. único camino. ¿no? El agua que rebosa es lo que activa la grúa. Uh -huh. Lo hice antes, Mimi. Estate más atento, colega. A ver qué tenemos por aquí. Porque me imagino que el camino principal es ese. De allí, de la izquierda. ¿O no? Entiendo que sí. Vale, y esto lo puedo mover yo desde aquí. No era mi objetivo. De hecho, no sé ni cuál es mi objetivo. Y por aquí sí que no puedo ir. Vale, vamos a pillar esto un momento Perfecto Por ahí ya podemos pasar Luego Ahí hay algo más, pero eso igual me sirve para matar a alguien Así que no lo voy a destruir Luego por aquí, esto de acá ¿Qué pasa? Ah, vale, cerramos y eso ya se mueve De puta madre Vale, vale, vale, vale y ese de ahí como que no llego, tendría que ser del otro sitio. Tendría que ser del otro sitio, vale, perfecto. Vale, pues eso ya podremos elevarlo y tal. Vale, guay. Estaremos arriba en un santiamén mm. Ojo, se puede ya hacer directamente Magnífico. Pues del tirón el agua seguirá saliendo por los lados Vale Ah, pero ahora tenemos un problema Entre comillas Que esto hay que bloquearlo o qué? Para que esto no vaya, digo Bueno, espérate Así Amigo ¿Vale? ¿Y por qué nos pasaba eso con, al bloquear aquí? Venga, ah, porque he bloqueado aquí y no aquí. No puede si hubiese bloqueado ahí, sí. Vale, vámonos. Bueno, están bien los puzzles. Pero sobre todo es lo que está bien, es cómo está hecho todo, ¿no? Vale, cambio de ejercicio. Imaginemos que Tyr se sentía atrapado en esta mina. Si Odin me hubiera encerrado y yo hubiera conseguido salir, él sería el primero en mi lista. Pero antes me gustaría luchar contra cualquier otra cosa aunque solo fuera para saber que todavía soy capaz. Bueno, sí, pues a ver si están listo, ¿no? Para, para poder luchar y demás. Bueno. Vale, ojo porque creo que vamos a poder llegar ahí de una forma bastante inteligente. ¿Qué será así? Vale, pues guay, de momento Mecánicas chulas, ¿no? A ver, ¿qué obtenemos? Depósitos de escoria Es que me dan solo dos Depósitos de escoria, tío Y de dinero 240, que bueno No sé si estará mejor o algo ¿Por ahí se puede interactuar? No, por aquí sí Pues venga Ábrete, ¿Tier? madre mía Madre mía, ¿qué ha pasado aquí? No bueno, vamos a verlo, ¿no? Más vida por aquí. Enjendros, ¡Ha caído! ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Ay! Qué asco de bichos. Ay, le da sin querer, tío. Esto no ha sido cosa de tir. Echemos un vistazo. Este enano no lo consiguió. Ni ese ni mucho otro. Vale, por aquí se puede... Ojo. Vale, es que no hay ningún camino más, ¿eh? Yo no he visto al menos ningún otro. Eso no se puede romper. Vale, pues venga, vamos por aquí. ¿Es eso una reliquia? Ah. A ver, obtenida. La reliquia obtenida. Las reliquias proporcionan una habilidad especial que se activa con L1X, ¿vale? Vale, vale, el talismán mítico, ¿no? Equipa la reliquia en la pantalla de Hormos. Venga. Reliquia, mira, aquí acaba de salir nuevo. Eh, ok, otorga una bonificación al daño cuerpo a cuerpo durante un instante. A lo mejor aumenta el efecto y su duración. Reutilización en X tiempo, ¿vale? Esto ya está equipado. Real, eh, reliquia equipada, L1X. Y para mejorar tal, ¿vale? Eh, L1X, ¿vale? Ya está, ¿no? Puedo... Salirme. Vale, esto es la mejora. Pero la pregunta es. Vale, mejora. Ojo, eh, mejora con la experiencia de Kratos. 2500, nada, me nada menos. Eh, me da a mí que es demasiado caro. ¿no? Y no sé por qué es con experiencia. Imagino que será buena. Pero claro, es que aquí no me pone la mejora que va a ser. ¿no? O sea, sí, las mejoras aumentan el efecto y su duración. Pero, ¿cuánto? Bueno, en fin, da igual. Eh, habilidades, por cierto. Vamos con las espadas de caos, que tenemos un nuevo nivel, se supone. Este estaba guapo, pero no me interesa tanto. Y este... Vale, para potenciar y todo el rollo. Este está guay. Son 500 solo, tampoco es muy caro. Luego, este de aquí... Y este otro... Este está bastante guapote también. Y este destrozo caótico. Vale, este estaba bien. 1500 es lo único malo. Vale, 1500, 1500. Pues por poquito. Entiendo que me interesa más el, el hacer daño, ¿no? Pero bueno, este me mola bastante, así que lo voy a pillar. Vale, de momento voy a pillar eso solo. L1X para activar la reliquia. Ahora... ¡Y alfa! Chabulo. No quería cargar. Vale, perfecto. Ya está, ¿no? Hermano, la sombra encontrado dónde posarse. Coño con la sombra de los cojones. Venga Vale, pues mira eh, Por matar y tal nos han dado un poquito De bendición, de salud y todo el rollo mm, Vale Ok, entonces aquí no tenemos Más nada, ¿no? O ha salido de algún sitio y ahora A lo mejor podemos salir por aquí Ah, vale, claro, por el neano por donde decía, sí, sí Perfecto Digo, a lo mejor se ha abierto otro y en verdad el enano simplemente está encerrado y ya está y no se puede ir por ahí, pero sí. ¡Vámonos! No, ni lo pienses. Vamos. De a irse, encontrar. ¿sabes? Mira, otra puerta al otro lado de la cueva. ¡Vamos! ¡No! Eso no es nada, ¿vale? ¿Vale? Esa puerta... Bueno... Esa de ahí también, ¿no? Y por ahí no sé si hay algo más. Vale. a ah, curarnos a tope. Aquí no hay más nada. Aquí un poquito más de dinero. Eh, con la tontería nos dan 32. Y no está nada mal, ¿eh? Que nos den 32 de, de moneda. En comparación a cuánto consigo. En cofre. Y aquí, por ejemplo, que acabo de pillar algo. Y he pillado 56. Luego hago así. O así, o lo que sea. Y obtengo más o menos lo mismo. Pues... Tú me dirás. Vale, habrá que romper esto lo primero. Y ahora ya podemos creo pasar aquí a esa zona. Perfecto. Vale, lo que pasa es que ahora estamos en un nivel más alto. Guay. O sea, un nivel más alto y todavía hay más niveles más altos, ¿no? no O sí. No, creo que no. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Más platita. Platita, platita, platita. Y por aquí podemos ir ya. La pregunta es, ¿vamos ya? Sí, vamos a ir ya. Vale, obtenemos esto. Me parece que oigo algo dentro. Llevamos esto también, genial. Y por aquí no hay más nada, ¿no? Hmm. aquí tenemos algo más. ¿O una estatua. Y no cualquier estatua. Antes presidía la entrada al Molino del Mundo. A ver, no hallazgo 4 de 6. ¿eh? Durli el generoso construyó el Molino del Mundo a lo largo de varias décadas. Predijo un futuro en el que Svaltanheim sería un lugar tan verde y frondoso como los campos de Vanaheim. Y el Molino del Mundo era un primer paso en aquella dirección. Vendía suelo fértil y de alta calidad a otros enanos y se gastaba todos los beneficios en mantener en marcha el Molino del Mundo. Cuando Odín oyó hablar de esta máquina milagrosa y de la independencia que podría otorgarle algún día a Heim, le ofreció a Durin una inconmesurable cantidad de oro para destruirlo. Durin se negó. Odín quería derriba derribar todo el edificio, claro, pero lo convencí para que se tranquilizase. En vez de aquello, Ascar se limitó a construir su propio molino del mundo. Vendimos nuestro propio suelo a los enanos y a precios que Durin no podía igualar. ¡Qué hijo de puta! Como no podía permitirse el mantenimiento de su máquina milagrosa, acabó estropeándose. Cuando el molino del mundo de Durin se rompió, Odín destruyó el de Ascar. Durin. Se quitó la vida poco después. Y esa es la historia de cómo Svaldangén casi consiguió su independencia. Durin es uno de los enanos, tío. Importantes. Eh, y además era el enano este que estaba batallando en roca, Destruido puede ser. Por Durin, el generoso. te sí, hijo este. Ay. Otro agujero drogues, hermano. La diosa. ¿Cago en ¡No! tu prima? Me cago en tu prima, colega. la izquierda! de ti! La da igual, ¿eh? Vale, este me lo cargo, necesito vida ya, ¿eh? Vamos a ver si obtenemos. Ahí está, una carga de salud. Ahí está, muy buena. ¿Qué dices, colega? No, no, no, no, no que estoy. ¿Qué dices? Tío, que le he dado. No, no, la vida no. Mira, me cago en todo, le daba L3, R3, mátame. Bueno, mátame, no. O sea, reinicio, punto de control. ¿Qué dices, colega? O sea, le he dado L3R3 y, y no me ha ido, tío. No sé por qué no me ha ido. A lo mejor es que lo, lo he apretado descoordinado o algo. Pero joder. Me ha fastidiado tela. Venga, va. O otro agujero, otro, hermano. ¡Stielpa! Dale, da igual, tío! tío. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, es verdad! ¡Qué guapo tú! ¡Vale! ¡Vale, venga! ¿Vale? Tío, el escudo, ¿qué pasa? ¿Por qué no me va el puto escudo? Es que no lo entiendo, de verdad El puto escudo, ¿por qué no va? Es que se, se rompe o algo ¿O, o por qué no saca el puto escudo Kratos? Tío, es que no lo entiendo Ahora no le he dado... He estado por... Tres veces me ha dado, ¿no? La primera, no me saca el escudo, digo, vale le, le habré dado, lo habré sacado lento La siguiente, no lo saca, la siguiente, muerto Tío, me cago en todo lo cagable, tío Lo había hecho bien Es que no entiendo Otro agujero drogues, ¡Es veloz! El escudo Se muestra aquí o algo Vale, ahí me ha reventado ¿Y tengo el escudo ahora o no? Claro, ahora lo pongo hasta Como demasiado pronto Me cago en tu prima Me cago en tu prima Puto mierda, asqueroso, tío Necesito vida ya Ahí está Vale, venga, vamos veloz. Muerto Porque no, no estune una mierda, tío Es que me, me he rayado, ¿sabes? Ahora no he blo... Uy, qué medio, tío. Me cago en la puta, tío Cuando algo falla, tío, es lo peor, ¿sabes? Ahora no ha fallado nada Pero, joder, cuando algo falla, tío, antes lo hice bien La anterior me falla el L3, R3 Luego el escudo, tío, me falla no una vez, sino tres me dice vale no es que me está golpeando más rápido de que lo, de, del tiempo del que yo lo saco te digo vale te lo compro vale como pasaba en el anterior God of War que tú te yo qué sé te congelaban un poco y luego tardaban mucho en sacar el escudo y el segundo golpe te lo comías o había enemigos que el segundo golpe te lo comes pero claro este es el tema tío Vale, buena Vale, ver ver ver si podemos reventarlo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Detrás de ti, Voy a hacer una cosa A ver si me sale Me la ha jugado un poquito, ¿eh? Me la ha jugado un poquito Me la ha jugado bastante con eso, ¿eh? La ya reventada que me ha hecho el colega este, ¿eh? Las zonas estas son yo, Imagínate esto en máxima dificultad Nah, guapísimo tiene que estar esto en máxima dificultad, en verdad, ¿eh? Bueno, no sé si guapísimo Joder, muy desesperante y, y bueno, y si me pasa algo de que le dé el escudo Y no se ponga el escudo Pero bueno, es que el L1 es verdad que también me va, me va rarillo a veces Pomo frío uh, uh, uh, uh, uh, Más reutilización, menos fuerza Me quedo con el que tengo Que para eso está mejorado también Aunque nos dan uno de nivel 2 El hacho aumenta la defensa Y la resistencia al aturdimiento Y la resistencia al aturdimiento Don de fuerza al matar. Nah, prefiero el don de fuerza, no nada, del tirón. Es muy posible. lo sé. Las indicaciones de terminaban en la entrada de la mina. Tenemos. A ver, Kratos, eso, eso está que feo, tío. No te pases. Yo te sigo, pero también digo lo que veo. Tú no estabas de acuerdo, pero no se te ocurra volver a hablarme así. Entendido. Sí. Grato, lo pierdes, ¿eh? Grato, que se te está subiendo el homoplato. plato. Eh, vale, bueno, pues esto hecho. O sea, aquí no hay, no hay tu tía. Aquí nada, vale. Y por ahí como se llega entonces. No lo sé. Será por otro sitio, ¿no? ¿Por aquí arriba? No. No. No, no, no, no. Por ahí puedo pasar yo tampoco. Necesitaré yo aquí bloquear algo, ¿no? Puedo pasar directamente. Vale, pero es que yo vengo de aquí. Bueno, seguimos, ¿no? Imagino que se pillará desde esta zona. ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿Por qué no ha funcionado? La cadena está bloqueada. ¿Por qué está bloqueada? Cojones, Atreus, espabila. Debería estar suelta. Cuando tú quieras Otra puerta más Tiene que ser esta Ya veremos Tendremos que llegar a ella primero está pesadito, tío Atreus, ¿eh? Tiene que ser esta, tiene que ser esta ¡Oh! Bueno, a lo mejor no Ya veremos Un poquito de paciencia, ¿no? Vale, aquí hay muchos engranajes, ¿eh? Me mola, me mola, la verdad de momento, pues... Por aquí, ¿no? Cruza y busca otra manera de avanzar. Ah, yo no, yo no, yo no avanzo, ok. Creo que he visto una manivela. Una manivela, dale, la manivela. Atreus, otro ejercicio mental. ¿Crees que alguien que se pasa la vida luchando como Tyr tendría la necesidad de probar su valía? Esa prueba deja un reguero de destrucción tras de sí. Pero si esa estela de destrucción son una panda de malos... ¿Qué más da? Eres fuerte y las Así consecuencias que tienen Atreus. De un hombre no se en la guerra. Ojalá algún día lo entiendas. Vale, parece que esta máquina deja caer el mineral en la artesa. Tiene que ser eso. ¿Y para qué quiero romper? Ah, quiero romperlo para que fluya, ¿no? El agua. ¿No? No, me estoy perdiendo. ¿eh? Me estoy perdiendo una barbaridad. Vale, vamos a ver esto que hace. Vale, sí, o sea, es lo que yo digo que tiene que hacer, ¿no? O sea, entiendo que será para romper esto de aquí. Pero no se rompe Ahora sí O no No entiendo para qué coño queremos tirar la mierda esa, tío Para romper algo, pero es que no lo entiendo, tío Que no, que no, que no lo entiendo Vale, bueno, vamos a ir moviendo cosas A ver, la mierda esta Mueve esto, ¿hacia dónde? Hola Lo he puesto mal, ¿no? Vale, lo mueve hacia allí. Vale, y este da esto. Claro, pero es que para... Es que tengo que alinear los dos. Tengo que mantener los dos, pero... Eh, no sé qué pasa. ¿Será? ¿Será no. que a lo mejor por un píxel no se está poniendo esto bien o algo, no? ¿Será eso? Le vale, digo, a lo mejor se mantiene ahí que va. Que no sé cómo es esta mierda. Ah, vale, que puedo saltar de todas formas. Me cago en tu prima. En fin, da igual. Pues no ha funcionado. Tendremos que hacer algo más. Sí, claro, romperlo. Porque si no, tú me dirás. Ah, bueno, es que se sube por aquí. ¿Y si ya toma por culo el ¿Cómo que a congelar el mineral? ¿Qué dices? No se me había ocurrido eso, ¿eh? ¿El mineral a congelarlo? No he podido congelar el mineral, tú Le he dado el mineral, ahí le he dado, tío No entiendo, Atreus, ayúdame Ayúdame, no lo entiendo No entiendo, ¿cómo? Es que no lo entiendo Es que el mineral ese Tiene que ser importante, tío Obligatoriamente tiene que ser importante Pero no entiendo el funcionamiento, tío Porque obviamente esto un bug no es. Si no, vamos, sería una vergüenza que fuera esto un bug. Así que me lo quito de la cabeza. Un bug no puede ser. Es que yo tengo que congelar esa parte, sí o sí. Tengo que congelar las dos. No puedo congelar las dos porque tengo solamente un puto hacha. Entonces dirás, vale. Uh... Pero ¿cómo congelo? Que no sé, tío, Atreus Tío, me voy a cagar en la puta madre que parió Panece ¿eh? O sea, es que cuando no entiendo algo de esta forma Eh... Porque además eh, todos han sido súper simples, este no puede ser complejo porque no tiene sentido que sea complejo. Vale, vamos a ponerlo aquí. A ver qué pasa. Es que a lo mejor es un puto píxel o algo, tío, pero es que no entiendo. Está congelada. El mineral está atascado y el agua se desborda. ¿Cómo? ¿Cómo? Digo sin entenderlo. Ah, vale Vale, joder, colega Ahora se ha congelado todo, ¿no? No me lo puto creo No me lo puto creo Que se congela por estar ahí quietecito, ¿sabes? Me cago en una treu sin su prima Con las indicaciones Vale, ¿y esto por qué no funciona? Ahora sí debería funcionar, ¿no? Eso Madre mía, la tontería, gente Pero es que no está, no está claro, ¿no? O, ¿O soy yo? Es verdad que ha dicho... Congélalo. Pero ¿cómo lo congelo? Lanzándole hacha, ¿no? Pero resulta que no. Resulta que eso tiene... La en movimiento? Claro, sí. Ahora lo pongo a tres. Ya lo sé. Pero... Bueno, primero vamos a saltar a ningún sitio. ¿Se mueve esto o qué pasa? ¿Hola? Ah, vale, que esa era la de ese imbécil. ¿Qué eh, ¡Lo conseguimos! ¡Nos vemos en la puerta. Podría ser esto. Vale, pues por aquí es por donde... Ah, bueno, pero esto será para volver, ¿no? Bueno, no sé si es para volver o qué, pero bueno. Primero vamos a ir a, a este sitio a ver qué hay. ¡Maldición! ¡Ojo! habéis oído eso hermanos creo sí. que no estamos solos me voy. los ojos me voy me voy por aquí primero definitivamente camino principal todavía tenemos que volver a comprobar la última puerta no tía creo sí 45 de plata, más 100. Terremotos, ¿no? Esto me suena. Hemos vuelto a la vale. zona en espiral de la mina. Uh -huh. A lo mejor hay que salir luego por aquí, no lo sé. Pero bueno. Uh -huh. Venga De vida vamos bien, ¿no? Había una vida por aquí, dentro, creo A las malas Vale, pues lo pillamos A ver, a tres, usante las cositas, ¿eh? También te digo que, que Hay como Plata, ojo, 205 y Escoria, 2 Vale, no está mal este cofre, ¿no? En cuanto a dinerito venga o vámonos te molestan mis palabras no pasa nada lo entiendo hermanos esperad aquello de allí es una luz eh tal vez sea esto esa puerta tiene rejas seguro que intentaban contener algo no vale puedo, va a ser no este sitio si sí o sí las mantas sé lo que debemos hacer puede disparar primero ¿no? ¿Se viene, gente? ¿Tir? A ver quién llama Buenos días ¿Y este quién es? ¿Quién es este? Ataque Bifrost, ojo Los Engen, ah, estos son los en harpo. Pues vaya pringado. ¿no? Me lo esperaba más, ¿sabes? Acorazado, potente y tal en la barra de salud el bifro se cura con el tiempo, pero los golpes siguientes pueden detonarlo e infligir daño adicional. Ojo, la locura esta. Venga, detóname esta, amigo. Vale, esa me ha. Venga, a volar. Empaca, campeón. O ya voy yo, no pasa nada. Qué guapo, eh. ¿Qué haces tú, loco? Cuidado a la izquierda. Que te calles. Oh, bastante guay, ¿no? Tranqui, tranqui, tranqui. Toma, jueguito para ti, amigo. A la izquierda. Cuidado a la derecha. No me da tiempo del escudo. Eh, le da el escudo, tío Vale, menos mal eh, eh, le da el círculo dos veces Otra vez el escudo, tío, ¿por qué no puto sale el escudo? Que creo que ahí me habría dado igual, pero... O sea, yo sí estoy golpeando. Claro que no nos quieren Tiene que ser esta. Sigamos entonces. Es que mira lo rápido que se pone el escudo, colega. O sea, no sé qué cojones. Pero bueno. Guapo, guapo, vale. Lo, eh, eh, esta cosa está guapa, ¿eh? X X X X X, x. ¿Cámara lenta esto o qué? ¿Se viene tiro o qué? ¿Tir? Vale. ¿Qué truco Luego, es este, oh. Odín? ¿Ahora qué? ¿Estás jugando conmigo? No estamos con Odín. Somos de los buenos. este es el dios de la guerra Esas espadas. Te conozco. Asesino de dioses. ¿Has venido a por mí? Solo a liberarte. ¡Aléjate! Déjame a mí, hermano. Tyr. Tir. Escucha, me conoces, ¿verdad? Habéis... Matado a Mimir. No, no, no, no, no. No, no, lo hemos rescatado. No, no os acerquéis a mí. Monstruos. Para. Lo necesitamos. Espera. ¡Oh! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ay, que no tengo Treus ahora! ¡Ay, no me da tiempo a esquivar! ¿eh? Vamos, la dejadita, hombre. No, hombre, para atrás, eh. Pero si es que va para atrás Eso, ahí Ah, pues no, no me lo ha hecho ¿Qué haces? Tío, ¿por qué coño no me puto funciona esto, tío? ¿Para atrás? ¿Cómo? ¿Atrás? Este es el ataque que quiero ¿Por qué no, no, me, no me iba? No estoy, no, o sea, no sé por qué no lo estoy haciendo bien Ahora sí Venga No sale el escudo ¿Por qué coño no sale a veces el escudo? ¿Por qué coño no sale a veces el escudo? Compañero, te voy a reventar Pégame Pégame. Vale, ahí claro que no sale el escudo Que eres tonto A tomar por pull, ya está, da igual Tío, hay veces que no sale el escudo Estoy haciendo esto Bueno, espérate, que, que ahora... Y yo no sé, no sé por qué. Pero co combatiendo, de repente no me funciona el escudo, tío. Cosas raras, coño. Coño, qué susto. ¿Por qué no me hace el ataque Que quiero, tío? Este, joder Bien Creía que no me lo iba a hacer, tío No Mierda como no tengo atreos para revivirme, me cago en todo, tío. Es que me han quitado de la de vida por culpa de eso, de que no me iba el puto escudo antes, tío. Es que rayada. Esas cosas no me gustan nada, tío. Pero es que entiendo que será problema de mi mando o algo, tío. Y no del juego. O sea, eso tendrá que estar pulidísimo. Pero, que yo me, me da todo el coraje. Me da todo el coraje. Venga. Cuando tienen la carga esa del bike creo, le dan.. le da igual. Al menos cuando van a realizar un ataque. Reluz. Por la luz. Por aquí. Córtale el paso. Vale. Estoy a punto de llevarme muchos. Bueno, ¿qué Sí, unos pocos. ¿Qué dices? ¿Cómo no yo eso? Por la derecha, hermano. Eh, mucha gente. Mucha, mucha, mucha gente Ah, que tiene otro ataque, vale ¿No? Vale, está bastante guapo Pero claro, el problema es Bien El límite un poco no, demasiado pronto ese También es verdad que tendría que probar Qué guapo Me está haciendo ya un poquito a los controles Pero es verdad que tendría que Pegar a puños, tío, para que Además quiero ver las muertes, tío Que tienen que estar guapísimas Vale, mucho mejor esto, ¿eh? Mira eso, tío, eso será algo de tiro o algo. No pasa nada. Todo saldrá bien. O sea, Tire está enloquecido, ¿eh? Vale, gente, tenía una teoría Dejadme de que había dos en paz. Tire, escucha, te juro que no hemos venido a hacerte daño. Lo que queremos no es llevarte aquí, por a favor. algún sitio donde estés pues a salvo de Odín. Piedad. Este es mi padre. Ayudamos a la gente. Yo no debo estar aquí, por favor. Cuando se enfada es peor. Que no me mi voy a padre. enfadar, coño. ¿No eres un soldado? ¿No eres un líder? ¡Domínate! Mi hijo nos ha traído aquí. Por ti. ¡Míralo! ¿Tú? ¿Por qué? No me conoces Sé lo que representabas Ayudaste a los gigantes Te devolvemos el favor ¿Devolvemos? Nos vamos ¿Vienes con nosotros? Te devolvemos el favor Porque Atreus es un gigante Bueno, esto ya está mejor, ¿no? Toma. Tu estatua del lago tenía una lanza. Creí que necesitabas un. Uno. No. Qué detalle, pero creo que no. Gracias, no. Pero. Vale. ¿Por qué no lo quiere? Yo. Yo escapé porque algunas veces no distingo lo que es real. Algunas veces las cosas... No pasa nada, hermano. Vivimos en tiempos extraños. ¿Vosotros también le oís? Sí. Hay que volver a casa. Vale, bueno, vale, vale, vale, vale. El bueno de Tyr... eso? Un viento que viene de aquí. El bueno de Tyr ahora es más bien el loco de Tyr, ¿no? Diría yo. Me llamo Atreus. Ya conoces a mí Y este es mi padre, Kratos. Como que ¿Cómo este? es que el hijo de un espartano defiende a los Jotnar. Mi madre fue la última gigante de Midgard, Laufey. Pero Ah, vale, ese nombre. También intentó ayudar a la gente. Ahora está en la luz de Alfheim. ¿Perarse? Ahora está en la luz de Alfheim. Ha dicho, ¿es verdad? Porque está en la luz. A ver si la vemos de nuevo, ¿no? Yo es lo que espero. El tir, eh, curiosamente, también tiene una especie de faldallín. O de faldita y tal. Y esto será para llevarlo a algún sitio. Bien? ¿no? Son mucho más fuertes cuando no estás sentado. Claro. Son mucho más fuertes, no. Se notan más, ¿no? Tira. Viejo loco. Dejadnos vale. Es lo mínimo que puedo hacer. Wow. Vale. Porque okay. en de Odín para liberarme Bueno, el Ragnarok está cerca. Espero que lo supieras. Creíamos que querrías ayudar. ¿Me liberáis? ¿Para empezar una guerra? No. Um... <coughs> Vaya Tyr. Qué alegría verte en persona de nuevo. Mimir. ¿Qué te ha pasado? He seguido tus pasos. Traición, prisión indefinida y tortura execrable a manos del Padre Supremo. No merecías que te trataran así. ¿Y tú? Bueno, mis vistas eran un poco mejores que las tuyas. Lo encontramos en lo alto de una montaña, envuelto en raíces. El único modo de liberarlo fue... bueno, es este. Muy agradable para todos los implicados. Ah. ¿Estás bien? La luz es... Hacía tanto tiempo. Hay un saliente rocoso un poco más allá. Tus ojos agradecerán la sombra. Venga. Arena este Ragnarok. Expert. O sea que Baldur. Baldur está muerto. Odín lo envió a seguir a un gigante en Midgar Entonces se encontró con Kratos. El caso es que prometí llevar a estos dos al pico más alto de los reinos y me cortaban la cabeza y convencían a Freya para que volviera. Mimil. Hablabas de Baldur. Pues justo a eso iba. No se trataba solo Mirado. de atar. No, no, no, no, ah, no, no Vale, no. yo me encargo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hurridiza, asqueroso Vale, creía que tenía a lo mejor un ataque guapo Pero no Impresionante muy guapo ese ataque, eh. Hey, baja aquí lucha con nosotros. Eh, tú, amigo, ¿vas a venir o qué? No viene, ¿Pero qué hace, ir colega? De atrás de ti. Despierta. Ah, volar. Venga, hay que irse antes de que ataquen las criaturas. Debiste coger la lanza para defenderte. No. He abjurado de toda violencia. Pero eres el dios de la guerra. Hace tiempo que dejé eso atrás. Si Odinda da al Ragnarok, tú no lucharás. No, ni aunque quisiera hacerlo. No, ni aunque quisiera hacerlo. ¿Qué dices? ¿Qué dice este, tío? Antes de seguir, decidme... ...la verdad. ¿Qué es lo que queréis de mí? Sí. ...habláis del Ragnarok. Es al dios de la guerra al que buscáis. El tir que necesitáis. Ya no está, ¿ok? Atreus. Pues. Perdonadme. Os agradezco que me hayáis liberado, pero, pero si lo que pretendéis es que os siga a la guerra, o peor, si queréis que os lidere, podéis matarme. Porque yo ya no lucho. El daño está ya hecho. Nadie va a matarte, hermano. Mejor eso que vivir para ver el Ragnarok. No buscamos la guerra. Solo queremos algunas respuestas. Es que no sé cómo ayudaros. No importa. Los gigantes confiaban en ti. Ese es el tir que necesitamos. Te necesitamos a ti. ¿Te necesitamos a ti. De acuerdo. Solo necesito dormir bien una noche. Y también algo de comida. Matasteis a los guardias que me traían la cena. Hermano, quizá te gustaría terminar la historia. Hmm. Los hijos de Thor nos atacaron. Los matamos. Valdur intentó matar ¿Hola? a freya y lo maté. Oh, pero no, no estoy haciendo. Como luchamos y liberamos a las valquirias ni lo de que ya no había gigantes, o me llamaban Loki. Ni tampoco lo de los santuarios, ni los gigantes. Cuando llegamos a Jotunheim, estaban todos muertos. ¿Muertos? ¿Creéis que Odín no lo sabemos? Para mí que eso era el futuro, pero bueno. O El futuro o si era el presente. Estamos aquí en el momento justo. Ala, ¿qué son esas cosas? Refuerzos de Asgard. Imagino que los Ángelíar querrán investigar mi desaparición, a fondo. ¿Ya? Pues sí que se han dado prisa, ¿no? Utilizan el cielo para viajar entre los reinos. Odín tiene trucos bajo la manga que ni hemos osado considerar. Están descendiendo sobre mí de bolívar ¿Los enanos estarán a salvo? No tenemos tiempo de preocuparnos por eso Debemos irnos, ahora ¡Cuidado! Pasamos de esta peña, ¿no? Eh, tir, colega, espabila ¡Ojo! Que si se, se acerca a ti. Pega un pisotón Madre mía, ¿se si casco comido suelo, eh? Vale, aparta, niño. Por aquí, ¿no? No hay más. Venga. Qué rápido hemos llegado al principio. ¿eh? En busca de tiros, se ha completado la senda. Da, da, da, da. Genial, nueva entrada de saber, Tyr, vale, importante, de todos los mitos y leyendas que Mimir nos ha revelado, ninguno inspiró tanto a Atreus como la vida de Tyr, totalmente, para mí, Kratos, entre, yo tenía la teoría de que Kratos era Tyr y de que eh, Atreus también era Tyr, ¿sabes? O sea, se mezclaban, eh, ¿quién hizo, eh, quien en otros tiempos fuera el dios de la guerra de estas tierras que de se dedicó a la paz, era un héroe, no un sol no solo para los mortales de Midgar, sino también para los de panteones de tierras lejanas a las que viajaba en nombre de la diplomacia. Hasta los Jornar lo, lo veneraban. Se cree que gracias a su ayuda los gigantes consiguieron desaparecer o escapar de la ira de Odín, al menos durante un tiempo. No estoy muy seguro de que no sea tan útil. No estoy, no estoy muy seguro de que no sea tan útil como espera Atreus, ni como líder ni como fuente de información, aunque quizá con paciencia pueda recuperarse. Lo más importante es que no busca ni la guerra, ni, venga, ni vengarse por el sufrimiento que ha sufrido y este agradecer. Sí, la verdad es que en eso está bastante bien. ¿Cuánto tiempo? Había olvidado lo hermoso que es. Ven para acá, Tir. ¿En tus viajes oíste alguna vez hablar a los gigantes sobre Loki? Lo siento, pero no me suena ese nombre. No le suena los ese nombre. Son... Eran gente muy reservada. Tiene sentido. Quizá cuando descanse. No sé si tiene sentido porque a este tío le dieron los putos ojos, ¿sabes? Eh, Tyr, este es el la... lugar para el que usamos tu piedra de la unidad, donde ocultaste la torre de Jotunheim. Uh, sí. Me esforcé muchísimo en tratar de proteger a los gigantes ¿Funcionó? Puede ser No estoy seguro hmm. Vale, ok Una casa en un árbol Señor T ¿Sigues con vida? ¿Yo? Podría Vale Solo está cansado Le prometí comida y una habitación para descansar Claro me ha llamado señor Tir. Bueno, algo podremos apañar. Adelante, por favor. Eh, ahora vamos. <risa> ha... ¿Y podemos hablar de lo que vamos a hacer? Tenemos muchas cosas en que pensar. Mañana hablamos. Ah, vale. Por la mañana. Con... Consulta a mí en privado. ¡Calma! ya se atrevo ahí ¿eh? ah no que no se atrevo cómo martillazo mucho mejor gracias el hombro o qué descansa Tír yo me voy a dormir mañana será un gran día a ver Tír parece que tengo una promesa que cumplir vamos a acomodarte de acuerdo sígueme por favor eh, echa un cuidado ojo que te chocas lo que tenemos por aquí seguro que no interrumpimos nada Siéntate por no ahí mientras preparo la habitación. Necesitaré algo de tiempo para construir una cama para alguien de tu tamaño. No te tomes ninguna molestia por mí. Tener demasiado espacio me altera. ¿Hay algún escobero por aquí? Sí, pero es donde guardo las escobas. No necesito más. A decir verdad, no soportaría otra cosa. Pues nada. Uh, ¿Y algo de comida? Ah. No te preocupes. ¿Tienes algo de bizcocho? Biscocho me vale cualquier tipo de galleta marinera con una pizca de sal. Vale. ¿Qué dices? Veré lo que encuentro. Dar un beso, anda. Puede que duerma esta noche. Dormir de verdad, como un hombre libre. Sin la mirada del Padre Supremo sobre mí. Bueno, tú digas. Eh. ok. Seguro que están en la Okay. Tienes algo de escoria de tu tierra, ¿no? Dámela y te haré algún apaño. Vamos allá. ¿Algo de escoria de tu tierra, dicho? O sea, será de, de la tuya, ¿no? O sea, de, de mi tierra tendría que haber dicho. Pero bueno. H Leviatán, no sé qué. A ver, sí, pero que no me hacen nada nuevo, tío. No me haces nada nuevo. ¿Necesitas algo especial? O sea, la mejora esta de nivel 3. A ver, mejora. O sea, la mejora está bien, ¿no? Pero entiendo que voy a esperar un poquito más. Luego, vender. Tenemos un hallazgo nuevo. Vamos a venderlo. Eso es. Oh. Oh. Equipo, pongo. Gracias ¿Vale? por traérmelo. Al menos aquí los injeriar, no le pueden echar la zarpa. Los injerjar. Esto no lo vendo, amigo. Jeje. Vale, objetos especiales, recursos, pide resurrección. Vale, ya tengo. Perfecto, pues ya está. Vamos a hablar con Mimir y con este buen Aunque hombre. en esto se ha quedado tir Pues como se suele decir en mi pueblo, las ha pasado canutas. Mm, como todos nosotros. Vaya, estás hecho todo un filósofo. ¿Le pegas tú o le pego yo, Grato? O sea, vergüenza. Vale, aquí no tengo brújula, pero me interesa hablar. Ahí está, me interesa hablar con Mimir. Porque Atrebón no vive con nosotros, ¿no? O sea, tiene su propio cuarto, ya independiente del todo. A ver, Mimi, hablemos. Y cierra la puertecita, estaría bien. ¿En qué piensas, hermano? Estoy pensando... Que quiero que las cosas sean como antes. Ya. Bueno, a mí me gustaría volver a trepar un árbol, pero ya no es posible. Ojalá Atreus no fuese tan... inquieto. Me preocupa mucho. Lo sé, hermano. Pero controlarlo no evitará que se ponga en peligro. El chico quiere aprender a base de cometer errores. Y odio decirlo, pero Tyr podría ser uno de ellos. No. Yo creo que también. un hombre tan destrozado. No, a lo mejor al final se recompone. Tú esperas demasiado. Sí. Quizá. Lástima que Freya aún quiera matarte. Creo que nos vendría bien como aliada. Eso no es posible. No. Supongo que no. ¿No te duermes? Ay, ya, coño. No puedes aparecer así. Hay algo que tengo que hacer en Midgard. ¿Cómo? Sin mí. Creí que éramos compañeros. Dime. No somos, pero no estaba seguro de que quisieras venir. Dime que lo puedo controlar. Voy a visitar a una vieja amiga. <ríe> a Freya. Ajá, aunque quizás sea mejor no. A pues, Freya te o a la. Que está decidida a matarte. No lo haría. Mira, creo que es genial que veas lo positivo de la gente, de verdad Y quiero que continúes haciéndolo Pero para ello no tienen que matarte Pero la necesitamos Habrá que arriesgarse ¿Seguro? El arco lo tiene todo raro, ¿sabes? Estoy incómodo Ojo, controla Treos Vamos. Lo que decía, tío. Sí, señor. Mucho menos arriesgada, pero que podría daros alguna respuesta. ¿De qué estás hablando? Tengo un viejo amigo al que hace tiempo que no veo. Un amigo gigante. ¿Amigo o amiga? ¿Lo encontraste? ¿Por qué no lo ¿Mm? visitamos? Os pilla de camino hacia la diosa vengativa que os quiere matar. Así que tendréis tiempo de cambiar de opinión y no ir. Entonces, ¿sabes sí. dónde vive Freya? No, no. O sea, sí, pero... Mira, hablemos primero con la serpiente Y yo nos llevaré a ver a Freya ¿Qué os parece? Viejos amigos Va, Vale, hay que dejarlo aquí, gente Hay que dejarlo aquí Espero que os haya gustado Eh... Espero que os haya gustado mucho, eh, próximo capítulo va a ser brutal, o eso espero. Espero también que no haya muchos problemas ahora mismo de, yo qué sé, de sincronización y tal, que he estado haciendo unos ajustes, pero no sé si para bien o para mal, tío. Pero bueno, lo dicho, muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Nah, ¡Guapísimo esto, eh! Guapísimo, dije estaría muy guay que podamos controlar a Treus con habilidades, que consiga un arma, pues la espada de tir espero que sea para él, eh, la espada de tir no, de, de Freyr eh, o cualquier otra arma, eh, de verdad, espero que mole muchísimo, en fin, lo dicho, un saludo y hasta más ver, adiós.